Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato pasándonos el boss de mare más Rabbit del modo Premium 8. Como normalmente los bosses suelen ser bastante largos los vídeos, he hecho todos los de los espartos, todos los puntos de salud y he puesto ya la Rabbit Peach, ¿vale? Entonces vamos a ver si logramos vencer a, a este querido boss. Vale, eh... Tengo que matar a este el primero porque este es muy pesado y eléctrico eh. es débil eléctrico pues tengo cosas de eléctrico la cuestión es ese es el que más me interesa matar de primeras porque es muy pesado igual que el kamek este también es débil eléctrico así que creo que voy a meter creo que había quitado justo lo de lodo creo que había quitado justo lo de lodo vamos a ver por qué no, no he metido lo de eléctrico puedo meter lo de eléctrico pero también tengo que quitar este porque este me interesaba vamos a quitar este por este y este me interesaba por los portales que se generan porque como daña en área ah no, esto es de ataque de ráfaga entonces me lo voy a quitar. Voy a ponerle todo el eléctrico a este. Me interesa ponerle todo el eléctrico a este. O puedo repartir. Puedo repartir, yo creo. Porque sí. Vamos, y de hecho vamos a mejorar este. Vale, solo puedo mejorar uno de los dos. Ah, no, no, no. Puedo mejorar los dos. ¿Verdad? Puedo mejorar los dos. Así que, pues mira, perfecto. Puedo mejorar los dos, así que nickelao. Pero ponerle los dos a este me da algo de miedito. Puedo hacer así y así. Es que como bueno, vamos a hacerlo así, porque como Luigi se queda más atrás, porque dispara desde más lejos, creo que no me interesa tanto. Vale, vamos allá. Luigi, no les puedo golpear todavía a ninguno, desde aquí, así que vamos a hacer, voy a disparar a esto, me interesa disparar a esto, sí, yo creo que sí, pero cuando estén cerca, vamos a hacer mirada a cero, vamos a hacer mirada a cero, y esto era ataque descarga, que también afecta con la mirada de acero. Así que vamos a hacerlo. Luego, con esta. No llegó a nada. Así que nos vamos a quedar tal que aquí. Y con este nos vamos a quedar aquí. Y vista de... Hero. Vamos a ir poquita, Que se vayan acercando ellos. Creo que va a ser lo más conveniente vamos a hacer ningún salto a lo loco ah, justo se tiene que activar este en vez de este, que este es débil a eléctrico pero bueno no me lo puedo creer, tío no me lo puedo creer chavalín a ver con este golpeo a esto Vamos a activarnos la vista de héroe. Vamos a disparar el primero a este y el segundo a esto. Porque como eso explota, que me de maten a Luigi, me da más o menos igual. Podemos activarnos el ataque vampiro. Espera, aquí. Pues voy a atacar a este. Le robamos vida. 219. Con esta. A ver. Es que este nos llama. La técnica tiene mucho alcance. Así que con. Con este no me puedo acercar tanto. A ver, lo primero de todo... Vamos a... No, no voy a curar. No puedo pasar. Sí, puedo pasar. Vamos a... Esto... Que son débiles. Uno es resistente, pero... Los otros dos son débiles. Y... Punto segundo... Es... no, no, no, no, no, no. Me interesa esto. Y uno muerto. Vale. Y con esta... me voy a quedar... aquí. Juro un poquito y ya está. Ay, no, no, no llegaba... ...no llegaba a hacer acelerón. Estaba pensando yo. Vamos a ir a por el Kamek. Ya empiezan los portales, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tengo que... Matar a los portales. Pero lo sabes, Angel. Cristo bendito. Este es el que llamaba. Este es el que persigue, ¿no? Cuando le golpean, persigue sin tregua. Vale. Me voy a asegurar de matar a los portales. Porque me parece bastante interesante... ...el que mueran los portales. Vale. Mm... Vamos a curar. Y nos quedamos... Aquí. Y matamos al portal. ¿Se va a quedar un pelo de culo y no voy a poder golpearle? Pues seguramente no. Le ha hecho el crítico, así que perfecto. Vale, vamos a ir a por este. Mientras no llegue al Kamek, vamos a ir a por ese. Y luego, con Mario, ya active la vista de... La mirada a cero. No, pistadero. Bien. Ese primero. Crítico. Porque ese es el que nos llama. Ese es el peligroso. Ataque descarga. Y este es el débil a descarga, ¿verdad? Sí. Vale. Esta... Esta, esta, esta. Va a venirse tal que aquí. ¿Para que... No me lo creo. ¡Oh, qué rabia! No he podido... Prefiero matar a este. Y con Mario... ¡Ay, no le he hecho acelerón! Con la bitch Hacemos esto. y me interesa no le mato, en serio ah sí. oh, he dejado ahí a Mario fatal la verdad con Luigi tenemos el ataque eléctrico ataque descarga y le golpeamos. Buah, mil doscientos y pico, eh. Eh... Fuah, me sacará mil seiscientos. Me sacará mil seiscientos. ¿Por quién irá? No puedo sacarle más vida A ver, puedo sacarle más vida Pero... ¿A por quién irá? Vamos a activar esto, venga Y ahora vamos a muerte a por el Kamek El Kamek que me va a dejar tocar No se mueve Qué bien me viene que no se mueva ¿eh? 1600 y fuera de límites No me lo puedo creer el que revive, yo Soy gilipichi. Soy mega gilipichi. No tengo otro nombre. Vamos con esta. No te echo primero... Esto. La lluvia de descargas. Recuperación de Spark. Y con esto muere todo. Vale. Perfecto. Y nos quedamos tal que aquí. Y con Luigi... Vamos a hacer esto Y vamos a por el... No llego al Kamek Bueno, pues no llego al Kamek No pasa nada Vale, mirada de E a 0 Y he invertido 10 minutitos En matar a Mario Porque no tengo otro nombre de lo que he hecho Vale El Kamek golpea mucho, tío. Por poco que sea... Voy a acercar a Luigi. Si se va acercando el héroe... El gigantón... Pues voy a pasar de este... De este de aquí. Como no llego todavía... Pues vamos a pasar el turno y que se acerque él. todavía no le golpeo desde ahí desde aquí no llego ¿no? no, desde aquí me puedo quedar aquí, no le mato más seguro el, el matarle. ¿Qué queréis que os diga? No estoy para arriesgar, tío. Mira, yo le podría golpear, pero justo salen ¿Se acercará el Kamek? El Kamek no se acerca. Vale. ...tiene la habilidad de llamarnos... ...si no recuerdo mal... ...sí... ...buah... ...la técnica tiene... ...mucho alcance... ...la técnica tiene... ...mucho alcance... ...igual hice mal el planteamiento... ¿eh? ...tenía que darles... ...más distancia... Igual tenía que haberles dado más distancia a los chicos. Y con esta... Voy a... Golpearles así. Sé que no es mucho, pero les golpeo 156. No, más. Esto... Son 240. Le quito la protección al Kamek. Hago que se vaya más para atrás. Vale, pues así nos quedamos. Kamek se queda ahí. Este se nos va acercando. Ay, qué no bien que me venían ahora. Pues voy a hacer la misma jugada de antes, creo, eh. Creo que voy a hacer la misma jugadita de antes. 400 y pico. Y a este le activamos la mirada de acero. Y esta es que no, no le mata. Entonces, tengo que guardarme los Spark. Guardarme los Spark, claramente, para los portales. Tengo que olvidarme de chorradas. Este nada. Este se acerca. Le golpeamos 400 y pico. Y me quedan aún más, más vida que tu tía. 14.200, tío, es que no voy a terminar en la santa vida. Tengo que empezar a golpearle, sea como sea. Nos va a llamar a los dos y nos va a golpear a los dos. Así que creo que el siguiente punto es... En la siguiente partida creo que el objetivo va a ser ir a por ellos, matarlos allí, ir viniendo. Alejándome de él y también creo que los puntos de habilidad voy a poner la distancia creo que también es bastante importante portales pero no han pasado dos turnos tío si ¿Sí han pasado dos turnos parece que sí recuperación de spark me viene de que flipas Vamos a acercar a... Bueno, no voy a acercar todavía a Luigi. Lo tengo realmente complicado. 240. Y vamos con este para que salte hacia el otro lado. Y la rabia se va a quedar un poco vendida. Para frente al Kamek. Pero al menos tratamos de que no nos... Dispare, no nos atraiga... Bueno, ahí sí que nos atrae a los dos, ¿no? No, se tiene que decantar hacia un lado. Se tiene que decantar hacia algún lado. Vamos a dispararle. Es que aún encima le sacamos poca vida, tío. A ver cuánto nos quita él, ¿eh? 300 y pico nos atrae. Y de 1594, 1900, tío. Esto es ins imposible. 900, ¿eh? La ha sacado. dejar que me mate ya es que como me saca 1900, tío tengo un mogollón de vida y aún así no sirve de nada 1463 batalla perdidísima voy a cambiar completamente Voy a cambiar completamente los puntos de habilidad para coger más distancia de disparo, ¿vale? Para poder hacer alejarnos, daños críticos y todo eso. Me voy a dejar de puntos de que los Sparner me, me regalen objetos y cosas así. Creo que es la mejor solución. Vídeo para aprender. No pretendo de que os haya divertido, os haya entretenido. Bueno, entretenido sí. Sirve para aprender esto y nada, una vez llegados hasta este punto, espero que igualmente me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.